Vamos a presentar algunos datos y, y en base a eso también podemos hacer otros comentarios. Eh, según los datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República en la semana pasada, anuncia y presenta como un logro el descenso de un 25% el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a bajar o en baja. Registrada el año pasado, ...y que convertiría al 2019 en el mejor de los últimos 14 años. Entre 2005 y noviembre del 2019, la Procuraduría General de la República contabiliza 1.295 feminicidios. 15 años. Pero estos números Saludorio. distan o se distancian ampliamente de los que publica la Cepal, que en un periodo menor entre 2010 en y 2019... Años ha sumado 1.795 mujeres asesinadas en la República Dominicana. ¿Tú sabes qué te dice esto? Carolina? Estos son esfuerzos por erradicar este mal que está siendo eh, orientado, o sea, a ocultarlo. Busca la Procuraduría con estos datos. ¿Tú sabes qué está diciendo esto? Que ellos tienen la Procuraduría como o una estrategia, ocultar datos. Ocultar datos. Entonces, en los tiempos modernos, con tantos organismos nacionales e internacionales sí. que dan seguimiento, es imposible. Lo primero para poder corregir algo es aceptar la realidad. Lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y este tema no debe politizarse por ninguna razón. Pero como ciudadano debemos de exigirle a nuestros gobernantes políticas públicas que vayan encaminadas a corregir este mal. Y este gobierno ha sido irresponsable y los gobiernos anteriores también han sido irresponsables con la misma mujer, con la misma situación social que se da. No se puede seguir desde un estrado o desde un púlpito o desde un podio tratando de ocultar lo que está sucediendo. Entonces, esto, o sea, nosotros tenemos una realidad, eh, al igual que otros países de América Latina y toda la región, en lo que tiene que ver con la muerte de mujeres. Tenemos a una procuraduría que te dice que han disminuido. Tenemos a un organismo internacional que en menos años, en comparación a los datos fíjate, que presenta, es mucho mayor. Fíjate el esfuerzo que ellos imprimen en decir que han disminuido como si eso fuera una gran cosa ¿eh? porque una sola mujer que muera por estas causas simplemente no justifica nada de eso entre todos tenemos que hacer que esto no siga sucediendo y lo primero es que hay que ver qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana, en el seno de la sociedad dominicana, es un, un problema totalmente grave y envuelve muchas variables todas esas variables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 lo que es común es una relación precaria que surge desde el noviazgo los rasgos de quién y cómo se comporta y nosotros los hombres tenemos una facilidad de convencimiento y yo veía una parte de de una propuesta que hace alguien y lo estoy buscando porque eran unos detalles y ha entrado mucha, mucho mensaje y decía no remedie en uno de los aspectos que como consejo uh -huh. No, no, no busque remedio a la violencia en per se, en el, en el contexto de una pareja que es violento, viene la reconciliación y no obstante haber reconciliación en ese instante, hay otro acto que lo convierte en violento sí, sí. y eso es recurrente. La alternativa de, de la asistencia psicológica para ambos... Porque dice que se entregan a un y se convierte en costumbre. Ella teme dejarlo. Él no deja que ella lo deje. Por eso decía al principio sí. que es un tema que tiene mucha variable, muchas variables, sí. muchas aristas. Y una de las cosas son las manifestaciones violentas, casi imperceptibles, que se dan en esa relación. A veces el hombre... Otra vez es la mujer sí, sí, y, sí, y estuve leyendo Una eh, profesional De la conducta humana norteamericana Que ahora no recuerdo el nombre Que cuando hay una relación Afectiva Y una relación De sexo En el momento incito Uno se siente dueño del otro Y ahí Se dan rienda suelta A ese espacio de adueñarse O de apropiarse inclusive hasta con mandatos y cosas que se dan, ¿verdad? ¿Qué sucede? La mayoría de los hombres no saben concluir ahí y continúan con eso fuera de ese espacio de expresión que se da en ese momento. En durante el entonces ahí viene Sócrates, las manifestaciones. Perceptible que se dan de violencia y que la mujer no lo detiene a tiempo o el hombre no se detiene a tiempo. Miren, dentro del, del periodo de análisis de estos casos de feminicidio y como una manifestación de el enfo del sesgo con que está siendo enfo eh, enfocado, eh, se ha establecido que se han sido asesinadas 1.700 mujeres más o menos, en promedio, tomando en consideración el dato que da la Procuraduría, el dato que da la Cepal y, y, y datos que dan otras organizaciones privadas. Eh, durante ese mismo periodo, mataron en República Dominicana 19.000 jóvenes menores de 24 años. Sí. Todos muertos por hombre. Sí. O sea, el principal victimario del hombre es el hombre sí. no ¿Tú es sabes cuánto aborto es, es la mujer Entonces, cuánto lo, que, aborto perdón, lo que quiero decir es que si lo seguimos enfocando sí, con de... el tema de que es violencia contra la mujer, violencia contra la mujer violencia contra la mujer, el hombre es violento contra todo el mundo claro. y el hombre mata más hombres que mujeres Incluso el hombre es violento si contra estoy diciendo que mató 19 mil jóvenes menores de 24 años Hombre, en ese por periodo. violencia claro. por diferentes y cerca casos de, de un violencia. millón de abortos en ese periodo. Entonces eh, el asunto es enfocar la cosa y no darle ese sesgo. De, ad, además, es esa esa uh, reiteración, que machismo, que patriarcal, que, se yo, que bueno, pero si hay un machismo, hay un machismo contra los mismos hombres. Porque sí, los hombres sí, claro. son las principales víctimas de violencia de la sociedad. O sea, hay que cambiar el enfoque, tenemos que buscar una manera diferente de dónde ver esto y buscar las soluciones. Nunca, nunca van a dejar de ocurrir muertes. Nunca. Mira, Pero... estos casos que tú citas de violencia entre los hombres en la sociedad que son muchísimo más elevados que los casos de violencia contra la mujer, tienen eh, aspectos diferentes, vamos a decir, te mato por el parqueo, porque te debo el dinero, porque eh, me quitaste el puesto y este tipo de cosas. En el caso de la, de la violencia contra la mujer o contra... El feminicidio o contra lo que tiene que ver eh, O sea, con lo que tiene que ver Con quitarle la vida a una mujer sí. Es muy específico Y las condiciones siempre son las mismas En el sentido de que te mato Porque no quieres estar conmigo O porque me dejaste En esa violencia social a la que Sócrates se refiere Son por diferentes casos Que al final es violencia Pero en el caso de la mujer es te mato Porque no quieres estar conmigo Y ahí podría entrar lo que sí, dice Sí, la ayer, parte de que es una parte pasional Sí, entonces En ese sentido quiero mostrar Este... Eh, esta implementación que para el 2017 la Procuraduría General de la República eh, inició para lograr eh, de alguna forma disminuir y aportar a que los casos de violencia contra la mujer pues, bajara. Esto fue en el 2017. Hasta ahora no conocemos otras políticas que se hayan implementado. Cuatro aspectos fundamentales de cuatro aspectos fundamentales de este de esta iniciativa. El Plan Nacional contra la Violencia de Género. Hace dos años que se lanzó acciones de prevención y persecución. Se están haciendo estas acciones de prevención a través de las casas de acogida, eh, visitando las comunidades. Se está haciendo este trabajo. La gente que no escriba, si en sus barrios la Procuraduría está llegando. Régimen de consecuencias. ¿Cuál es el régimen de consecuencias para los eh, feminicidas? Hay un régimen de consecuencias real. Cuando tenemos pueblos como San Pedro fue donde Vamos a decir, podría ser un caso aislado, es un pueblo, pero tenemos que... Eh, ese régimen de consecuencia, tanto para los feminicidas y para quienes son los entes reguladores para disminuir la violencia de género son parte. el régimen de consecuencias existe como existe para todo y en toda parte. la justicia falla, vos, el problema hombre. es que sí. se quiere magnificar cuando falla con relación a una gente, ahí es que estamos llevando la cosa mal porque estamos creando un sesgo Miren, pensamos que cuando eh, la justicia falla con relación a un asunto de una mujer mira, ya en está en este fallando para se todo se pide sangre B positiva para una mujer que fue apuñalada 16 veces por su pareja, oh, yes. en estos momentos en agua, yes. en con su pareja, ¿verdad que sí? Sí, lo ven ahí? ocurrió ¿Qué es una cuestión en, en el barrio Libertad, perteneciente al municipio de Nagua. Eh, esta información a través de, de la página sí. eh, de Antena 7 y que es eh, parte de lo que está pasando. Ya. Y otro de los dos puntos que para el 2017 implementó en este plan para eh, evitar lo que tiene que ver con el feminicidio, las bit, el, lo de la entrega de las citaciones que antes era sí, la mujer que, será... que lo tenía que hacer. Ya no. Ahí eh, ustedes podrían corregir. Pero, y ¿sí? una línea abierta 24 horas la para... Segundos. La, a, a, a, eh, la, la sangre B positiva. Pero es en, en agua. Lo, en agua, sí. sí, sí pero sí, estamos, Y estamos nosotros sí. nos vemos. Sí. Sí. Antonio Yapur Eder, es a el hospital en a el Antonio, de violencia. Japón a de eh, Lírico, por eso yo lo mencionaba temprano aquí hoy, que no era eh, promoviendo su música, sino el cantante urbano lírico estuvo preso en San Francisco de Macorís, Pónganme el video, muchachos eh, supuestamente, pues yo lo vi en violencia de género, fíjense yo quisiera saber eh, eh, y a la Procuraduría que nos explique por qué él estaba preso aquí y por qué salió libre de ahí mismo porque supongo que si lo llevaron preso... Tuvo que ser por alguna acción... Eh, en la cual a él se la apresó eh, Y entonces... Salió libre de ahí mismo... Porque entonces para una cosa sí... Y para la otra no... ¿Por qué liberaron a, a, a Lirko? Primero, ¿por qué cayó preso? Supuestamente fue por violencia... Porque yo lo vi creo que en, en violencia de género... Y entonces, ¿por qué salió de ahí? Bueno, sin ir no, Frente a un juez... Que son de las cositas que uno quisiera investigar... Y que, y que la Procuraduría, a propósito de la violencia... Le explique a este pueblo a los muchachos de prensa que por favor vayan a investigar en ese caso por qué él salió libre directamente sin ir a, a, a presencia de un juez. Muy bien, pues nosotros vamos a ir a una breve pausa y cuando retornemos vamos a conectar con WhatsApp y todos los mensajes que ustedes nos han estado enviando. Vamos a la pausa. Oye, ¿tiene que, que